El programa. ¿Qué ¿Digación? opina usted sobre continuas alzas en los precios de los combustibles? No dos. Una introducción. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar mis amigos y aprovecho el momento para saludar a Francis Rodríguez, que está aquí. <ríe> nosotros. buenos días. No en bueno. cabeza. Buenos días. No, no, no, no. Amado Yeyan, amable televidente, agradecerle a Dios la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo este espacio, mm. de este jueves 4 de marzo. Buenos días a todos. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo no? ¿Cómo El no? precio de los combustibles. Muy bien, así es. Y bien. a propósito de los precios de los combustibles, hay una ley de hidrocarburos. Hay una esperanza para detener alzas en los precios de los combustibles. Vamos bien. a ver. En medio de la crisis que atraviesa el país a consecuencia del coronavirus, una de las realidades que afecta y preocupa a gran parte de la población es la continua alza en el precio de los combustibles, la que el pasado viernes aumentó 9 pesos con 50 centavos el precio de la gasolina. Una de las salidas para conseguir la disminución de los carburantes es la ley de hidrocarburos, la que tiene como objeto ajustar los costos y los relacionados con la fijación actual de los precios. ...de los combustibles. Juan Ariel Jiménez Núñez, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo... ...quien aseguró que para lograr bajar el precio de los combustibles... ...no basta con cambiar la ley de hidrocarburos... ...como prometió el presidente Luis Abinader. El expresidente Leonel Fernández expresó que una reforma a la citada ley... ...no influirá en la disminución de los precios de los combustibles... ...debido a que el arsa se produce por factores que se salen de las manos de las autoridades dominicanas. En tanto que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, favoreció la, la modificación de la ley de hidrocarburos anunciada por el presidente de la República, Luis Abinader, y dijo que es partidario de que se revise la estructura de los márgenes de comercialización. Bueno, vamos a ver, un, hay un sondeo de que, qué opina usted sobre continuar alza en los precios de los combustibles. Vamos a ver el sondeo primero. Sí, okay. es a la gente vamos a, va, vamos a ver y luego entramos a los comentarios sobre el tema. Bueno, a, habría que ver las variables internacionales en ese sentido, pues yo no soy un experto para darte una opinión, pero pienso que sí que el Estado debe empezar a tomar políticas que controlen estos, estos este, vamos a decir, estos niveles de distorsión del precio de la, del combustible, porque eso genera malestar, eso impacta directamente a la canasta familiar y es un elemento de riesgo en la, en la, vamos a decir, en el equilibrio social. Hay que recordar toda la cizañas que dijo Ito no. Todo el mundo sabía lo que el PRM iba a hacer. Es un gobierno de arriba, un gobierno de empresarios, un Ay, gobierno está. de burgués. Los Hito. No aceptamos ese chantaje político. Por eso el PLD vuelve 24 al poder. Claro, porque nos quitan el derecho a trabajo, entonces no aumentan más el día a día. El PLD está más barato. Lo dejan a 191 y ya está a 42 Y llega por, por igual también. Estamos en una situación muy delicada en el país donde tenemos una crisis económica muy grande. Entonces no es justo porque no se está produciendo. El dinero que debería, de acuerdo a la situación del toque de queda. Ay, muchachos, eso está acabando con el mundo. A mí me tienen con los bolsillos Ay. rotos. Bueno, están altos, sí. Pero, ¿qué te parece? ¿Tú crees que el gobierno está haciendo justo? O transparente? Bueno, hay que ver si esto se normaliza. Antes yo compraba 50 pesos y daba muchísimo vuelto. Ahora tengo que meterle 100 pesos. No hay dinero. Los padres de familia nos estamos hundiendo, esto, okay. Porque si no lo bajan, nos no, no morimos. No hay, no hay dinero, no hay nada. Dígame. Bueno, los combustibles están un poco altos, pero tenemos que tener en cuenta que hay un problema mundial, no en Santo Domingo, sino en, la, en el mundo entero, motivo de la pandemia. ¿Le parece justo pues? No podemos decir que sean justos, pero si nos remontamos hacia atrás, Venimos gritando desde el tiempo que los combustibles están sobrevaluados. O sea, no podemos echarle la culpa nada más a este, porque ahora a este le han presentado varios problemas. Bueno, que los combustibles están subiendo mucho hoy en día y toda la, la canasta familiar está subiendo mucho, realmente. Demasiado a esa. Si no bajan esto, no llevó el Todo con estos combustibles ahora. Estamos fuertes, está fuerte esa. ¿Cuánto que... de combustible antes para trabajar y cuánto echabas? No, ahora que echas, hay dólares, porque toda la semana que le suben y mira ahora 10 de un viaje que no es fácil. El gobierno tiene que buscar la solución rápida y a eso. Subió ya subió el combustible, pero hay que bajarlo eso. Está muy alto. Claro que no, claro que no, demasiado alto. Nunca había visto así ese, ese combustible tan alto. Teníamos mucho y no lo veíamos así. ¿Qué usted cree que debería hacer? Adiós, ajustarse a, la, a, a los precios, adiós, ajustar los precios y tratar de subsidiar agua ahí. Que trate de buscarle la vuelta a eso, porque todo esto no puede seguir con tantos combustibles tan caros. Porque el pueblo le afecta. a altísimos que están. Que no aguantamos para eso ya. Bueno, yo nunca he estado de acuerdo porque supuestamente cuando sube el combustible, sube desde una árbol de sal, que es lo más económico que tiene la canasta familiar, hasta el último artículo que puede aparecer. Así que no podemos estar de acuerdo que el combustible siga para arriba. No sabemos por qué. Sabemos que la pandemia ha atacado a todo el mundo, en el mundo entero. Pero lamentablemente no podemos cargar el agua a un solo artículo. Como de la gasolina, el combustible una de las cosas que mueve todo aquí. Bien, estamos de vuelta, mis amigos. Eh, ustedes escucharon la opinión de la gente. Vamos a escuchar eh, qué opina Francis Rodríguez del tema. Adelante. Mira, siempre he sido un crítico de la incomprensión de los precio de los combustibles, porque si es el derivado del petróleo y se maneja el valor que tenga el barril, que si mal no recuerdo, hasta hace poco se mantuvo por debajo de los 50 dólares. Y yo siempre hago la historia de que recordemos que llegó a 120 dólares el barril en aquellos momentos, y estábamos pagando el combustible como lo estamos pagando hoy. Pero luego bajó y tuvimos una experiencia que llegó hasta 176 o 180, 176 así, por ese estilo. Pero de ahí se desplomó el barril y desde entonces empezó un, un incremento Paulatino de uno punto tanto, de dos puntos tanto, bajaba, subía, y el petróleo bajando, y se mantuvo hasta hace poco por debajo de los 50. Y los precios los hemos seguido pagando igual. Ahora, la ley 112 trajo consigo un mecanismo de, liber la de liberación de la importación, ya no bajo el control estricto del petróleo que llegaba aquí a República Dominicana, refinería, y por eso tenemos un consejo de refinería, y tenemos una refinería que lo que hace es advergar un grupo de hombres y mujeres ganando grandes sueldos, para nada. Entonces, está la inclusión del mercado de importación libre, es decir, de cualquier entidad que tenga la infraestructura y están instaladas aquí las marcas que conocemos, las que se han formado a través del tiempo, porque tienen la, la, la oligarquía económica, tienen la posibilidad también de incursionar en los combustibles. Y donde interviene la ley y donde interviene el, el Estado es precisamente en la regulación de estas importaciones privadas para consumo público, y como si fuera un consumo estatal, es decir, que el Estado crea una especie de control de precio bajo unos estándares y unos mecanismos de medición, de valor, de variación del, del dólar, y todos estos ingredientes solo propicios para economistas, analistas y demás. El pueblo seguimos con la misma confusión de por qué si el petróleo está en niveles tan bajos, aunque esté a 60, por qué nosotros pagamos el combustible más alto. Y tienen sentido cuando se opina, pero le he hecho un recuento de lo que conozco un poquito de la ley, porque en una ocasión creo que hice una, un cálculo ayudado por un amigo del área de la, de la venta de combustible, de una estación de combustible, ellos tienen un precio, un, un por ciento fijo, pero ellos cuánto? ven las... Eh? ¿De cuánto es el porcentaje ¿De ganancia tú dices? De ganancia, un 15%, un 15%. creo que se, que se estableció la última vez. Y donde ellos tienen, y les llega, porque como hay un mercado sombra, igualito que el de, la, el de los peajes, ellos tienen un rejuego, a veces en compra, por parte del importador pero para tú tener la marca compartida como una franquicia es una. Ahora, si tú eres el importador y tienes tu propia marca, te va mejor. El Estado se encarga de producir la fórmula o de regular el negocio y coloca esos porcientos a niveles de... Lo que ha establecido ese grupo el, económico. Es decir que ellos a cada galón, por ejemplo de, de gas licuado de, petro, de petróleo, le ganan 19.2 pesos. Más o Y pueden jugar en, con ese en ese beneficio en el ¿quién volumen. Le gana, ¿Quién le gana? El el el, el, consum, el el distribuidor. El sí. Distribuidor. Entonces, el de, el de, el, de, el el detallista. Por galón. Mira. Al detallista. El detallista. Al detallista. No es, no es el, el, el sí, que gana un 15%. Al que, sí. Entonces, eso es un pleito. No. Tanto, ¿no? no anda entre 14. Exacto. Ahí sí. Y 15 pesos. Exactamente. Ese la, sí, ese, sí. Esa, así eso, es. Eso es lo que queda. 14 sí. o 15 pesos. 14 o 15. Yo te lo digo porque tengo un amigo que vendió una estación 14. de gasolina que me contó punto, las diez, penurias por... y me dio ese número. 14. Bueno, y él la calculaba. Bueno, pues, entonces, no es así porque sí. los números son exactos, señores. Sí. sí, no, no. Ellos, el Estado tiene con la ley de hidrocarburos, ciertamente que no se resuelve. me da Mira, no sé si... el, la, la, la ley de, lo, de hidrocarburos. Para que tú sepas, el que menos gana es el que la detalla. Sí. Porque hay una serie de, de actores que son entre transporte, Exacto. negocio de compra en el exterior. Porque nosotros estamos comprando es el producto y aquí se le da color. Se refina, se refina, se refina color para establecer la que es premium y la que no es, Muy bien. la que tiene pre, eh, plomo, plomo y la que, la no, que, tiene. que no tiene. Ahora, bueno. para mí, aquí, ese control no lo hemos tenido nunca, bueno, y el, el, el, el, el, el más perjudicado es, miren, es el consumidor. Sí, pero la cuestión es, miren, es que nosotros no podemos seguir rayando en lo que no, eh, en lo que pudo ser y no fue, es que tenemos el momento eh, preciso ahora para resolverlo. El bueno, presidente Luis Abinader ha hablado de una modificación de la ley de hidrocarburos. Ahora bien, ha dicho Ramón Albuquerque, que el creador de la ley, ha dicho el expresidente Leonel Fernández, que manejan perfectamente la economía del país, manejan perfectamente esos asuntos. Yo no soy, soy economista ni nada de eso. Y lo ha dicho Juan Ariel Jiménez, que fue ministro de Economía, ¿verdad?, en la República Dominicana, que no es, el, el problema no es la ley lo han dicho, entonces aparentemente el presidente Luis Abinader está apuntando hacia donde no es, eh, tiene el blanco equivocado. Lo importante sería que se profundice, porque yo presumo que ellos tienen que saberlo, yo presumo que el gobierno de Luis Abinader, sus asesores en materia económica deben saber dónde está el problema de los combustibles. Hay miembros del CONE, hay miembros de, que... del área de... No, no, no es, que eso es fácil. Mira, comisionista, lobista... Pero cuando lo, bueno, lo el, bueno, el gobierno contrató a Emanuel Esquea Guerrero para, para revisar el contrato ¿no? de, de, de la, el peaje sombra de aquí de sí. eh, la autopista del Coral, ¿qué se llama? Sí. La de Samaná, Santo Domingo. No, esa no es la No, no, no ¿Cuál esa es? Es? es la Boulevard del Atlántico. Boulevard del Atlántico, el Boulevard muy bien. Boulevard del Atlántico es este que está eh, aquí, que va a la, a la, terrena. A la terrena. Entonces. Ese, eh, contrataron a Manuel Lequea Guerrero para que revise eh, este, este contrato. Así entonces el gobierno tiene que poner a todo su equipo a trabajar para identificar dónde es el problema de, lo, de, los, de los combustibles, porque el pueblo no puede seguir cargando una carga, valga la redundancia, de esa magnitud. Porque, eh, fíjense ustedes que ya han dicho, hemos asumido, el costo, eh, una parte del costo de, de las alzas de los combustibles por al fin y al cabo, ¿quién es que va a pagar es, eh, eh, esa, esa parte que asume el, el gobierno? Es el propio pueblo porque es que tú lo haces con impuestos o sea, lo ideal sería que el presidente se sincerice eh, con el pueblo que eh, designe una comisión que investigue a profundidad dónde está el problema de los combustibles y que se le busque una solución porque caramba, como nos llevan miren como es, que, que dice, ¿Cómo que dice el refrán en el campo? Si sigue que apretando con, la, la tuerca, se puede que, eh, que romper la roca. Que con candela y puya, corre hasta el diablo hasta el suda. Diablo suda ¿eh? Y no es candela. fácil. Fíjense ustedes que el gas de de petróleo lo han mantenido en 128.10. Pero es porque saben que subirlo más de ahí es un problema social lo que están provocando. Porque la mayoría ahora, de, o una gran parte de los vehículos... Que, que están en el. En el, en el ¿Qué fue el, lo que pasó aquí, amado? En el transporte público en el son de gas. Ya lo van a subir 25 con, con pesos. La dijo de la con ¿Se casi la gasolina? ¿Se casió la gasolina? No, pero en el 84 con, fue la, la, poblada. Ah, la sí, poblada. la poblada. Sí, la poblada. Ya Conatra está hablando de, de aumentar el precio. Y tiene eh. razón. Porque si ya no hay control. Entonces, Tienes imagínense razón. ustedes, te suben la, la gasolina, te suben los sí, combustibles, te suben el, el, sí, el, el, el pasaje sí. de transporte, te suben los productos de primera necesidad. Si el asunto es que nosotros... Hay no, que decir como dijo Bulín, esto no se sabe dónde vayas a parar. Si el claro. asunto es que, que no se sepa dónde vamos a parar, ya estamos metidos en, en, en, en el camino. Y hay que resolver. Miren, miren, hay una cosa que ustedes no han tomado en cuenta en el comentario, mm, y es bueno. la siguiente... Primero, el tema alrededor de la gasolina es más complejo todavía, porque hay una serie de subsidios a, a, los, a los transportistas públicos a través de los sindicatos, donde los cabezas de los sindicatos, llámese los eh, Juan Hubieres, eh, eh, que está peleando porque porque le han quitado precisamente, una Precisamente, bueno, yo iba a entrar en la, Óyeme, el tema, cuando entramos en la discusión. Iba, le eh, han quitado una teta y por eso está peleando sí, a Juan Hubieres. Mm. Sí. ¿De qué que está hablando? ¿De qué fue que él habló cuando ellos vino tienen aquí? calidad de... para tener competencia del que estábamos hablando? De que son detallistas. ¿Tú me entiendes? Y más barato. Ellos ahí reciben cerca. el combustible en, a, a granel, a granel, o sea, en grandes cantidades y Ay, más es. barato. Pero encima de eso, me cuenta mi amigo, el dueño de estación de gasolina que tuvo que venderla por un asunto económico, me dice que encima de eso los sindicatos, lo lo que, lo que manejan vehículos todavía a gasolina o a gasoil, te dicen, yo te yo te puedo garantizar que todas mis unidades vengan aquí a, a cargar. Pero dámela tanto. Exactamente. Y quieren que se la den eh, perdiendo con un margen de ganancia para el, el, el detallista. Menos de, de 13 pesos. Esa, no, de 11 y 12. Ya. Bueno, sí, menos de 13. O sea, estamos hablando de que eso es un ingrediente, pero es otro ingrediente, subsidio a grandes empresas. A los mismos dueños de los importadores. Eh, sí. Como un mecanismo para equilibrar la posibilidad de mantener los, los, los, los, los, los empleos los empleo a, a los empleos Y abierto a esas empresas. Exactamente. Óigame cómo es. O sea, yo te voy a vender la gasolina a ti a, a, a, a menos, a, a 200 pesos o a ciento y pico, con tal de que tú no me botes. No me no, no salga de tus empleados y por lo menos mantengo eso tranquilo. Claro. Oiga eso. Y falta otros sectores. Los Exacto. Los detallistas andan por, como tú dijiste, de 14 a 15 pesos de beneficio. De Pero esos 14 a 15 pesos los detallistas tienen que pagar empleados, impuestos, que son los beneficios. Y, y garantizarle a algunos clientes también un, un buen margen. Exactamente. Un buen Entonces, y el gran problema del, del tema de los combustibles entre nosotros es la carga económica de, la, de los beneficios que, que, que puede dejar al Estado el, el, el, el combustible. O sea, es decir, cada vez que hay una deuda o cada vez que hay un asunto donde no se a encuentra dónde pagar, es que se, paga. se le mete a los combustibles. O sea, eh, vamos a hacer el puente de Ugamba, para poner un ejemplo. Vamos a, a propósito, ¿no se si ha vuelto a hablar del no, de Ugamba? <risa> en algún momento lo harán. Vamos a hacer el puente de Ugamba, pero no tenemos cuarto. ¿Dónde lo sacamos? De los combustibles. Vamos a hacer la carretera al manguito, pero no el cuarto. ¿Dónde? De los combustibles. Y eso es lo que hay. Le falta otro sector. Suéltame. El sector eléctrico. Ah, sí. Tiene un subsidio. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. y hay plantas, plantas, eléctricas. Sí. plantas que usan fulloy, que es el más deprimente de los sí, pero el es el más eficiente. El más pesado de todo, pero porque es, el más eficiente. es como el desecho. Es el más eficiente y el más económico. Exacto. Entonces, fíjate algo, cuando tú haces este ingrediente que te hablo de la ley que contiene una regulación por el Estado, pero a la vez una liberación del negocio donde el Estado no tiene control, porque aquí la libertad de comercio está respetada, pero esos mismos que tienen elusión de comercio. Elusión es una figura que se configura cuando una empresa genera otra empresa, la misma sociedades, para ser suplidor de su propia empresa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, y aquí, sí. en el negocio, se da perfectamente. Y son quienes se subsidian o se subvencionan con costos bajos, pero regulados por el Estado, que es lo único que participa, y sus ganancias son distribuidas, se como no, lo dices se, tú, a las deudas. Se nos olvidó otra cosa, el Aptur que es el que usan los aviones, ah, ahí, la, ahí también hay un sub subsidio, también. porque para lograr el equilibrio con todas esas rutas que llegan a este país, sí, el sí. tema del turismo y la que sé yo, que hay que tenerle combustible a esos Hay precios. que tenerle combustible a buen precio a esas compañías aéreas sí. para poder mantener esas rutas. Ustedes no se dan cuenta que yo cargo, hay, ejemplo hay aviones que, hay, que van, hay aviones que saben que van a, a, a llenar su tanque en República Dominicana. Exactamente. O sea, ellos salen con el combustible medido Del aeropuerto Kennedy al aeropuerto Punta Cana Para ponerte un ejemplo Llenan aquí porque les sale más barato Comprarlo aquí que en el aeropuerto Kennedy ¿Tú ves? Y los aviones tienen dos tanques Y son Casi de tamaño del mismo avión. Inmensidad de galones que, co que cogen esos pájaros Entonces Es Entonces, un en tema complejo Esa parte que tú das Es la que le pone La tapa, el, la tapa al pomo Gracias, que, la ley realmente, que la ley realmente no es a la que soluciona, la ley reguló, Exacto. la ley liberó no la importación. Y si hay alguien que conozca más que nosotros este tema, pero siempre ha sido mi preocupación, porque el combustible representa seguridad vial, desarrollo familiar transporte obligatorio, señores, aquí hay cuántas ambulancias ya con el 911, ¿cuántos vehículos del Estado se tienen que movilizar para hacer el trabajo diario? Pero fíjate otra cosa, esa carga económica que Basta, representa, esa carga económica que representa los subsidios miren, miren. entre empresarios y productores de energía Tú sabes qué es lo doloroso Uno sabe que aquí hay en la gasolina Hay subsidios para choferes Hay subsidios para grandes empresas Hay subsidios para el sistema el transporte aéreo Pero para el pueblo dominicano nosotros los Lo clases media Clase media baja, clase media un poco alto Los que estamos soportando La carga pesada de esta nación No hay un solo centavo de subsidio Lamentablemente es así Bueno señores, vamos a la pregunta del día ¿Qué dice la pregunta del día? Vamos a ver, póngamela ahí en pantalla ¿eh? Póngamela ahí. ¿Qué opina usted, mi amigo, sobre continuas alzas en los precios de los combustibles? 829-451-3381. ¿Cómo es, Jan? Que no, ¿No se sabe de a comunicación? Dónde, vaya safar, ¿no? dónde vaya a parar? ¿Dónde ¿No? a vía de comunicación a través de la esa red parte, social WhatsApp. a Luis Abinader.